Saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 73.95 para hoy 13 de mayo del año 2023. Saludamos a nuestras delegadas que supervisan de gana, gana y la Lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Mamá al volante con Gana Gana. Gánate un automóvil Suzuki Expreso más 36.709.200. de cuatro cifras para que el próximo 3 de junio con la lotería de Boyacá consientes a tu mamá con este premio consulta más información en in arroba gana gana oficial y el número ganador es 1 8 2 8 1828 repito el número 1828 es correcto el resultado señoras delegadas es correcto felicitaciones a nuestros ganadores un saludo especial a los habitantes en el departamento del tolima